Les saluda Shanira Blanco. Bienvenidos a los sueltos de Lotería Electrónica para hoy, sábado 10 de septiembre. Listos para celebrar los sueltos nocturnos de pega 2, pega 3 y pega 4, que serán certificados por nuestro auditor Lester Quiñones de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería, que están con nosotros aquí en el estudio esta noche es Powerball. 186 millones. Usted tiene que jugar, ya lo sabe. También Loto Cash para este lunes, 800 mil dólares. No deje pasar esa gran oportunidad. Al igual que la doble de marcha que está en 470 mil. Baje la aplicación de la lotería electrónica para que usted pueda ver esos números ganadores y también participar de los diferentes sortos y promociones. Así que bájala. ya.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 Número ganador es el 3030. Pasamos al pega 3. Muchas suerte En el pega 3, adelante. Primer número del pega 3. Es el número 9. 9, siguiente número. Es el número 6. 6, último número. Es el 9, señores, número 9. Número ganador es el 9 6 9 969 Pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 Adelante Primer número del Pega 4 Número 6 6, siguiente número Es el 0 Pero siguiente número del Pega 4 Esta noche es el 2 2, último número Es el 8 Número 8 Número ganador del Tega 4 en la noche de hoy es el 60286028. Muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sorteos de la noche de hoy. Para más información, entra a en nuestra página oficial de internet, loteriasdeportorrico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Excelente noche, pero sobre todo, muchas saludos. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WPRTB San Juan, WPMTB y WSTTV San Juan, 11 Mayagüez. La salud, la integridad y el bienestar de nuestros adultos mayores son nuestra prioridad. El programa del procurador del residente en establecimientos de cuidado de la duración protege los derechos de los adultos mayores. Identificamos, investigamos y resolvemos querellas relacionadas con los derechos de los residentes. Educan a la comunidad, profesionales y proveedores de servicios. En esta oficina están pendientes a nuestros intereses. Y les orientan sobre las leyes que los protegen. ¡Agúsate! Somos tu voz. Un mensaje de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. Oh, pobre Juan, el baile ha terminado, pero de poco le ha valido. Porque el baile terminó, pero el dinero de Juan no se acaba. Y con él pudo comprar a la vieja bruja madre de Adriana para que engatusara a Rosaura. Oh, mañana Rosaura se casa pensando que saca a su madre de la ruina. Yo creo que ella ni se imagina que Adriana está enamorada de él. Ah, y hemos venido aquí para decirle a Juan que esta boda es una infamia. Que los mozos del pueblo canten frente a la ventana de Adrián.